Un fuerte incendio se propagó en una empresa de la zona industrial de este municipio, cuya columna de humo alcanzaba hasta los 30 metros de alto y era perceptible desde demarcaciones aledañas. La movilización de bomberos de los municipios de Lerma, Ocoyoacac, Santiago Tianguistenco, Metepec, Temoaya, Huixquilucan y Toluca ocurrió derivado de un reporte telefónico cerca de las 20.15 horas donde llegaron hasta una empresa de residuos ubicada sobre el circuito de la zona oriente, la cual previamente fue evacuada bajo los protocolos de seguridad. Tras las intensas llamas, los vulcanos realizaron labores pertinentes para salvaguardar la integridad de las, las personas para combatir la conflagración. La zona fue cerrada a la circulación y al paso de peatones, según reportes preliminares, hasta el momento no se han reportado personas lesionadas, solo daños materiales. Elementos policiales resguardaron la zona, mientras una decena de unidades de emergencia esperan en la zona del incendio debido a algún riesgo que pudiera presentarse. Hasta el momento se desconocen las causas que provocaron el siniestro, sin embargo, se esperan los peritajes correspondientes para determinar el origen del incendio.